Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos acá chismeando O sea, esa es la verdad, el chisme está buenísimo Leobardo Rodríguez Juárez es uno de los hombres más informados en todos los aspectos, me encanta Sabe de cine, sabe de libros, ¿no? sabe de política y sabe, pero pero hasta de la diosa de la cumbia Hasta la de la diosa de la cumbia, ya vamos a hablar hoy fue noticia en Puebla, pero bueno, Ajá, Digo, y a mí me gusta la música de Margarita, o sea, Ajá, por eso me Margarita, Margarita. y es la primera mitad de la noticia y me puse contento, Dije, pues vamos a ir a ver gratis sí. a Margarita y ya luego me enteré de cuánto va a cobrar y pues imagínate. Esa noticia yo no, no la verdad yo no la escuché, ¿cuánto va a cobrar? En la mañana escuché una declaración del, del director de Arte yo creo que lo vamos a mandar a través de la Comisión de Arte para que nos explique, porque anunciaron que para festejar el 491 aniversario de la ciudad de Puebla, este, que ya es la próxima semana van a eh, organizar un baile en el Paseo Bravo con Margarita la Diosa de la Cumbia digo, a mí, insisto, a mí me gusta la música de Margarita la Diosa de la Cumbia pero este el costo que anunciaron de 3.5 millones de pesos me parece que está fuera de todos los alcances del precios de mercado o sea de, no, no solamente, ah. o sea, pero lejísimos no, no creo que Margarita cobre eso le ponen ahí un grupo local, que es el grupo Blanco y Negro, que todo Ajá, mundo lo conocemos, claro. en todas las ¿Todavía bodas. Todavía existe, Todavía existe, nos, nos encontramos en todas las bodas, pero que Margarita de Dios de la, la cumbia cobre 3.5 millones de pesos. Híjole, creo que. ¿Por qué? A ver, bueno. es que yo, yo no sé cuánto ganen así los. A ver. No pues, sé, pero eh, alguna vez platicaba yo con gente que les sabe esto hace es un par de años. Y los artistas de. A nivel internacional que se presenta en Las Vegas y en caso concreto Alejandro Fernández, uh -huh. eh, por presentación me decían, y hace un par de años me contaban que cobra 4 millones de pesos. Uh -huh. Me parece que con boletaje, creo que es el empresario que lo traiga uh -huh. lo puede recuperar. Pero por ver a Margarita, digo, y no por digo, me parece que es una artista extraordinaria, pero creo no, que tres. 3.5 millones de pesos. Pero además creo que pudimos haber festejado el aniversario de Puebla. Eh, llevando pipas de agua este, a las colonias, no hay agua este, Erika. estamos viendo momentos de sequía muy complejos y hay zonas de la ciudad que llevan semanas sin que le suministren agua, esta concesión rapaz criminal de Agua de Puebla no le está suministrando agua, uh -huh. que por cierto se privatizó en el primer periodo de Eduardo Rivera, uh -huh. pues esos 3.5 millones lo hubieran invertido en cualquier otra cosa, en cualquier a otra ver, cosa. A ver, Digo, no. suponiendo que eso costara, pero insisto, creo que a precios de mercado está muy elevado está el costo muy elevado, de este sí. baile que piensan hacer. Entonces ya se acabó la fiesta porque nosotros que pensábamos festejar este con este baile, pues ya nos enteramos de lo que cobra y pues estamos este, alarmados, porque si para eso están los operativos de infracción de tránsito, los operativos de infracción a los negocios, si sí. para eso tienen deudas, si para eso querían DAPs, si para eso parquímetros, para este tipo de frivolidades, creo que estamos eh, en un momento complicado, pero bueno, pues ya, ya insisto, eh, como lo anunció, mandaron al director de Articultura a anunciarlo, uh -huh. bueno, desde la Comisión de Articultura vamos a pedir que nos expliquen este, como así hemos pedido estos días que nos expliquen las estatuas estas del 5 de mayo, Ajá. Pues nadie se avienta la pelota entre el primero el prima del IMAG, luego la gerencia del centro histórico, luego servicios públicos, y luego que costaron 30.000 mil, o que trescientos mil, o que cuatrocientos mil. Es decir, es un gobierno muy errático, este eh, Erika, un gobierno eh, con, con decisiones polémicas, que primero compra y después paga, primero compra y después contrata, ¿no? no quisiera yo pensar digo también otra de las dudas que más salta ante este anuncio es qué dependencia va a organizar este baile porque el IMAC eh, no tiene dinero para organizar este evento y menos por ese costo suponiendo que hubiera solicitado una ampliación presupuestal tendría que pasar por la el máximo órgano de gobierno que del cual formó parte por ser presidente de la comisión de arte y cultura no pasaron la solicitud de la ampliación presupuestal entonces no quisiera yo pensar que otra vez es uno de esos momentos en el que el gobierno municipal primero compra, uh -huh. después contrata. Y eso es un delito muy grave. Ya lo hemos visto con muchos contratos, pero bueno, insisto, vimos la primera mitad de la noticia y dije, qué bueno, vamos a ir a bailar al Paseo Bravo. No y manches. después la segunda mitad y nos encontramos así como. Programa cómico la, la chicharra, buen, buen, sí. buen, ¿no? Oye, porque. O sea, la diosa de la cumbia va. O sea, está padre. Es un artista Oye, con mucho pero arraigo si está popular. Claro. Bueno, ya si vemos con. Mejor. Contrátate al Alejandro Fernández. Digo, ya, digo, eh, o sea, pues si son, ¿no? Pues medio millón más, por medio millón te traes pues, a un... Pues digo, ya que están gastando en esas cosas, medio millón te traes a un artista que se presenta en Las Vegas, pero además, eh, pues, no, yo me acuerdo no, cuando Mario Marín llevaba a, a Margarita a la Cumbia a sus cumpleaños, no creo que le cobrara esa cantidad. No, claro que y no. Y además no. también, eh, este tipo de espectáculos se cobran en función del momento que viven de popularidad. Sí. Y aunque es una clásica ya, o sea la, la, la, la Sonora de Margarita ya es un, cl un grupo clásico, en este momento no vive su momento más alto de popularidad. No. Por eso insisto, creo que es muy caro. Este carísimo. Eh, que, carísimo. Que, que, Cobren eso, dicen es que se les ha desmontado del templete, de las luces, el enmayado. Pues pienso lo mismo que, que, que pudieron haber invertido esto en otras uh -huh. cosas. Eh, seguramente sí, sí, sí. con esa cantidad hubieran hecho eh, algún o espectáculo sea, interesante en Juntos Auxiliares órale, Que si sí este, las trajeran, pero que no cobrara eso, pues no, está No, no, no, digo, ¿verdad? precios de mercado está muy caro Este, ya veremos, ya veremos qué nos dicen, pero sí creo que está no, fuera pero de, es que de toda logia ¿Te bueno, pues enteras? Es que me encanta Leo porque bueno, se entera de todo Y mira, ¿sabes ¿hasta cuánto cuesta Alejandro Fernández? Yo en la vida eh. Pero en bueno, en alguna charla te digo que estábamos este platicando Ajá. mil cosas y empezó, salió el tema y, este y, y estaba ahí una persona que conoce del asunto y pues curioso, por curiosidad, digo ¿y cuánto cobra fulano, perengano y la única referencia que nos dio ese día fue que Alejandro Fernández, por ejemplo, para un palenque cobra 4 millones de pesos, no en ese, hace un par de años, un poquito más de dos años entonces si lo comparas con Margarita de la Cumbia, insisto, y que no vive en su momento más alto de popularidad, creo que está fuera de precios de mercado, es más, creyendo o suponiendo, con lo, lo declaró el director de Articultura, que es por la logística también creo que es una logística muy cara sí. este, suponiendo que el artista cobra un millón o un millón y medio este, dos millones de logística es una locura. No, Entonces sí, claro, ahí no, no, hay algo no, no, que no claro, cuadra. Ya veremos. Ya lo declararon. Vamos a ver cómo está el contrato. ¿Y, y ¿qué, lo van a mandar a llamar a Fabián? Sí, claro. O sea, por el final el cuento se lo declaró. Pues vamos a, a pedir en la comisión de articultura que nos que nos detalle este tema. Lo hemos intentado hacer te digo, también con las esculturas, pero hasta el momento nadie dice esta boca es mía. Pero la, la de las esculturas se me hizo una buena idea. Pues sí, pero es que los gobiernos no pueden ser de ocurrencias, Erika, no pueden uh -huh. ser de ideas. Vamos a suponer que sí querían poner esculturas. Pues haces una convocatoria abierta donde puedan participar bueno, todos los sí. artistas bueno, interesados. Marcas el costo de las piezas. Eh, más, lo haces como más popular. Claro, preguntas, ¿no? eh, preguntas quién sí debe estar, claro. quién no debe estar. Digo, yo creo que los personajes, salvo Isabel de Portugal, sí. me parece que está fuera de lugar, Creo que todos los personajes que están ahí pudieron haber alcanzado cierto consenso, pero hacerlo de manera abierta. Por votación, mira, ya que está de moda la votación, creas como una participación ciudadana más padre, o sea, ¿no? claro. o sea invitas a la gente a participar, a ver, voten, y no es creo que sí tienes razón en cuanto que le faltó estructura, más consenso. Transparencia y ajá, ¿transparencia, Transparencia y apertura digo, Porque creo que banda. Don Pedro Ángel Palou Merece sí. una, estu una, una escultura Camacho, ahí y Emi Camacho sí. Lo mismo sí. Ca Ángeles Mastreta, Ángeles Capulina sí. este, Incluso Javier López Díaz Aunque sí. al final de cuentas Era un personaje polémico también Tenía sus eh, Quien estaba a favor y en contra Pero bueno, creo que traía una base popular muy amplia Muy amplia eh, No se cuestionan las biografías de quienes están ahí se cuestiona el método en cómo se hacen las cosas en este gobierno. ¿Y cuánto costaron entonces? No hay no hay claridad. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. En el evento donde se plantaron las estatuas, eh, el presidente municipal aventó la pelota al imac. Este, no sé si ese mismo día al día siguiente le terminan aventando la pelota a la gerencia del centro histórico. Uh -huh. Después la gerencia del centro histórico dice que no, que es el este el, la secretaría de infraestructura uh -huh. este y, y movilidad. Uh -huh. Ya la Secretaría de Infraestructura dice una declaración del secretario que dice que fue una ampliación del contrato original de la remodelación del 5 de mayo, eso no se puede hacer, el uh -huh. contrato estaba muy avanzado, el contrato con mucho desfase por la historia tan complicada que conocemos de ese okay. contrato, difícilmente se le podía meter al contrato original uh -huh. las estatuas, entonces también no hay transparencia de ese contrato, Y son los chiquitos Erika, son los, uh -huh. los menores los que, los que se hacen mediáticos, pero así, insisto, todo se hace en este gobierno. Entonces yo quisiera, eh, desearía que no hubiera sido así, pero queremos ver si, okay. primer, eh, desde cuándo ya contrataron a Margarita, porque si ya la anunciaron hoy, eso quiere decir que debieron haber contratado la semana pasada, cuando menos, mm. ya firmada la artista y todo. Ya Híjole. veremos, ya veremos no, qué oye, pasa. oye, no, pues ahí que, que le digan a Margarita que se baje, porque está carísima. Está caro, no, está caro. Y, y además no en manches. tiempos de pandemia creo que incluso los artistas han... Han bajado también sí, sus cuotas, ¿no? Entonces, DVD. Pues te digo, suponiendo. ¿Cómo unos 600 debe de cobrar? 600, 700 mil pesos. este, Mira, considerando cuando organizamos la primera fiesta, la primera y única fiesta de, de fin de año en el ayuntamiento, en la anterior administración, cotizamos algunos grupos. Eh, los Ángeles de Charlie, por ejemplo, nos cobraban eh, por una hora de concierto 280 mil pesos. Eh, no nos dieron los números, nos trajimos a Los Ángeles de Charlie. Eh, grupos locales de buen jale popular también 50 mil 60 mil pesos la hora entonces vamos a suponer que margarita por ser una artista reconocida este nacionalmente uh -huh. nos cobre 700 mil 800 mil pesos es más vámonos lejos un millón de pesos uh -huh. sus honorarios del grupo de la banda sí. y, ya digo quien le sabe esto pues nos dirá si es mucho o es poco uh -huh. dos millones y medio de logística uh -huh. o vámonos a mitades o es más vamos a suponer que margarita cobra dos millones de pesos un millón y medio para el escenario, no. las luces, el sonido, claro. el, el es una locura. O sea, por donde le busquen, lo que declararon hoy es de escándalo, mi querida. De escándalo. Sí, sí bueno, ya viéndolo así. No, sí, por supuesto. Entonces razón, ¿no? vamos a, a preguntarle de manera oficial sí. a los funcionarios porque. Perfecto. Qué. Pero bueno, Pregúntenle. Tiene que ser, porque hoy es que Se quisieron de aprovechar de que de hoy todo el mundo andaba hablando de la revocación de mandato. Y ahora sí, ahí es que. Y es, salen a anunciar es, el es, baile. Sí, es, bueno, es el lo padre de entrevistar a Leo, que bueno... No, Nos vamos de un de tema todo. a otro. A ver, obviamente este tema ha sido, bueno, eh, muy muy eh, comentado, analizado, criticado, en fin. La consulta de la revocación de mandato que fue por fin este, este domingo y eh, hoy aparece absolutamente en todos los titulares eh, a nivel nacional eh, eh, hay, hay muchísimos matices eh, hay muchísimos matices claro. pero bueno, la realidad es una el propio presidente en la mañanera bueno, pues o sea más contento no puede estar estaba feliz, radiante y bueno, veo a muchos morenistas así como tú llegaste con una sonrisa, pese Contentos. a la noticia de la diosa de la cumbia, llegaste Exactamente. Sí, pues es que la mitad de la noticia era buena te digo, yo ya me sí, estaba yo alistando buena. para ir a bailar y me salen con que va a cobrar tres meses y me pues más o menos, le intento, así ¿no? como de intento, ¿no? Cuando menos como así cantinflas, de, ¿no? ¿Sabes? Así de. Sí, alguna. Pasarte. Digo, va, los pasos básicos, los pasos básicos. Okay. Ahí, ahí en, en este hemos eh, implementado algunos cursos de baile al sur de la ciudad, entonces ahí nos hemos anotado a las clases y pues vamos ahí. Okay. Aprendiendo, ya estábamos queriendo estrenar los pasos En el baile y nos salen con esto Ajá. Pero mira, la revocación de mandato Que A creo ver, que es un tema un balance, muy importante Un muy balance nacional claro Mira, lo que dices es muy cierto Y se le vio al presidente muy contento Incluso en un mensaje que publicó ayer por la noche En redes sociales eh, Estaba muy eh, congratulado Por lo que había ocurrido en la jornada del domingo Y nosotros también Muchos de los que simpatizamos con el presidente Los que militamos en, en Morena pero más allá de, de, de, de lo que ocurre en una figura, con una figura particular, que es la figura del presidente, creo que vamos a hablar de la importancia de la figura del presidente, es, eh, Erika, lo, lo que la oportunidad que se presentó ayer en México es eh, importantísima para el curso democrático de nuestro país. Es tal vez tan importante como la transición democrática, es más yo creo que tan importante como la creación del INE al principio de los 90. Ya tanto así. Claro, porque mira, llevamos más de 22 años, es un balance, hace 22 años, en el 2000, cuando Fox gana la presidencia, los mismos que hoy pidieron no salir a votar y que se desgarran las vestiduras y que dicen que el ejercicio fue un fracaso y que lo, los que lo politizaron, hace 22 años, cuando perdieron la presidencia de la República con Fox, eh, asumían el discurso de ya conseguimos la democracia electoral, no ya logramos tener un órgano electoral fuerte, que la gente salga a votar y que tenga... Certeza de que sus votos cuentan, aunque los fraudes no se acabaron, después lo vimos, la historia nos los marcó así. Pero bueno, se había dado un paso importante en materia de democracia directa, electoral, este y el discurso era pasemos a la democracia participativa uh -huh. la democracia en nuestro país tenía que evolucionar como la tendencia internacional lo marcaba ahora a los mecanismos de participación ciudadana no solamente el electoral, no solamente en cada elección había que implementar figuras como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular uh -huh. y la revocación de mandato de, está dentro de estas figuras de, de democracia participativa y te digo te desde hace 22 años la pedíamos se discutía ya desde hace 22 años y se pedía y se exigía Hoy que se toma esta determinación, bajo el principio, ahí sí, como dice el presidente, el pueblo quita y el pueblo pone, no quisieron. La oposición al presidente, la oposición al movimiento no quiso participar. Y creo que no quiere participar por dos razones. La primera es porque sabían que en un proceso de revocación de mandato, el presidente no iba a ser revocado. Uh -huh. eh, no un presidente con estos niveles de popularidad como tiene eh, Andrés Manuel López Obrador. Y segundo, creo que sí les da eh, pánico, les da terror, eh, imaginarse la posibilidad de que el pueblo realmente pueda revocar el mandato de los gobernantes. Imagínate que hubiéramos podido revocar a Mario Marín, uh -huh. o imagínate que hubiéramos podido revocar Eso sí a Felipe sucedido, Calderón, eh. Eh, o, a ¿sí o a Vicente Fox, o a o a Felipe o Nieto. No, bueno, a lo mejor Fox no, no, Calderón, quién sabe, Calderón vivió una mitad de periodo muy complicada, Peña Nieto vivió una mitad de periodo o sea, muy complicado. Sí, para que veas, ese sí, ese eh, sí lo hubieran Y entonces eh. imagínate que, que la revocación de mandato llegue eh, realmente a tener la madurez que, que se desea. Eh, eso digamos en cuanto al mecanismo de participación democrática. Ya en cuanto a la lectura política, eh, por supuesto que no podemos comparar, aunque lo intentan y aunque la narrativa que intentan construir es, en el 2018 el presidente tuvo más de 30 millones de votos. En el 2021 cayó, cayó el, el nivel de votos. A, sí, el a, PAN salió a decir eso. A alrededor de 21 millones Hoy, de votos y este sí. ahora tiene 15 millones, lo que significa que el voto de presidente y el voto de Morena se está desplomando. Nada más falso que esto. Para empezar, se tuvo una tercera parte de las casillas que se tuvieron en el 2018. No puedes comparar jamás una elección no, presidencial. Eh, sí. Y más una elección presidencial como la de 2018, en la que se polarizaron tanto la, las posiciones que si era eh, los buenos contra los malos, los corruptos contra los honestos. O sea, fue una elección de, de, de, dos, de, de dos posiciones eh, totalmente opuestas. Eh, entonces no se puede comparar que además haya una reacción popular como la que se vino en el 18 con un ejercicio como el de ayer, que además también debo decirlo claramente. Se habló y se pidió de que la ciudadanía no ejerciera un derecho fundamental, que era salir a votar a votar a favor o este, de, de, de, de, de, de revocar el mandato en contra de revocar el mandato del presidente o en su defecto anular su participación, pero no podemos como ciudadanos eh, eh, renunciar a un derecho que es importantísimo, consagrado en la constitución, consagrado en las leyes secundarias y creo que lo que hizo la oposición es muy peligroso, porque además de, veía otras líneas que me parecen más acertadas esta misma oposición está pidiendo que salgan a votar en las elecciones estatales de este año, del próximo y del 24 van a ir a salir a pedir a la gente que vota cuando en esta ocasión le pidieron que renunciara a su derecho. Segundo, por más que traten de tratar de construir la narrativa de que estos 15 millones de votos eh, a favor del presidente fueron este, más, más, más, vot más votación la que se alcanzó un poco más de 6 millones de votos pero los que votaron a favor de que se quedara el presidente fueron un poco más de 15 millones de votos eh, dicen es que todo el aparato estatal todo el aparato gubernamental todo el aparato de morena yo no vi en redes sociales o cuando menos eh, las cuentas que sigo no lo consiguen así y eso que tengo muchos opositores ahí yo no vi este mecanismos de acarreo, de camiones vi gente que fue a votar de manera uh -huh. este espontánea uh -huh. o sea no hubo acarreo yo no Porque lo vi por no ningún es. lado ni en Puebla ni en redes sociales en otros lados del país y créeme uh -huh. que la oposición es buenísima para estar reportando ese tipo de cosas si hubieran ocurrido yo no lo vi en ningún lado uh -huh. incluso eh, recordarás que hace dos semanas hubo una marcha ciudadana que a mí me enorgullece mucho porque fue totalmente ciudadana por más que traten de ponerle nombres y si lo organizó fulano, si lo organizó perengano fue una marcha totalmente ciudadana la convocatoria fue de boca uh -huh. en boca okay. de invitar a los amigos de, eh, a los conocidos uh -huh. de pasarle la información de iba a hacer la marcha y a mí me, me, me inspiró tanto porque vimos llegar estábamos eh, algunos compañeros ahí en la espera de que arrancara la marcha nosotros fuimos como ciudadanos Llegan dos taxis, eh, ocho o nueve ciudadanos, señoras señores de la tercera edad, por sus propios medios, ellos pagaron el taxi, comprometidos y uh -huh. diciendo yo aquí estoy por el presidente López Obrador. Entonces, que no les guste la política social del presidente, que no les guste las medidas del presidente, eso no quiere decir que no esté empoderando una franja importantísima, Erika. Venimos de pasar la peor pandemia en la historia de la humanidad, la historia reciente de la humanidad, en la cual las economías, no solamente la de México, uh -huh. las economías a nivel mundial eh, terminaron muy complejas, ¿no? a la oposición le gusta todos los días denunciar y entre comillas denunciar eh, la supuesta, el supuesto mal rumbo de la economía, el dólar está en 19 pesos, ¿no? la gasolina uh -huh. mantiene precios del 2016, este, yo no veo por dónde vaya mal la economía en, en muchos... este Ay, no, eh, sí, mucho vaya pero está a 100 pesos el kilo de limón. Bueno, es que... No, bueno. pero ahí, que, pero ahí somos corresponsables. Entonces es un tema climático que eh, la está básica, que está, afecta, está afectando bueno, el clima que la estamos tortilla. viviendo. Estamos viviendo momentos de sequía extrema en el país. Es natural uh -huh. y pero eso somos responsables todos. No es el uh -huh. gobierno. O sea, de momentos de, los, los momentos de sequía extrema que estamos viendo, por supuesto que afectan la producción de alimentos, ¿no? Pero en este país se ha vuelto deporte nacional echarle la culpa a López mm. Obrador, ¿no? Pues es siempre es el si kilo del. Siempre, del siempre se le echa la López culpa López Obrador. Siempre se le echa la culpa al presidente. Pero, ¿qué pasa, ¿Qué pasa con las amas de casa, los amos de casa este, que hacen el súper? Saben perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Pero además, esta base social que se mm -hmm. ha construido a partir de una política social. De, uh -huh. de fortalecimiento a la, a la base de la pirámide está generando que esta, este, esta franja de la sociedad que estaría pagando ahorita los platos rotos uh -huh. ¿no? de, de, de este momento tan complicado que vivimos en, en, en, en el encarecimiento de la canasta básica pero insisto, nos vamos con el análisis simplista de hay malas decisiones del gobierno Andrés Manuel es un mal presidente y por eso el kilo de limón es 100 pesos lo he escuchado muchas veces no, espérate, no, no está lloviendo Entonces, si, no hay, no, si no llueve pues por supuesto que muchos hay eh, un problemón en, en por ejemplo en Nuevo León, en Monterrey brutal. Claro. Eh, están tronándose los dedos pues los que porque... querían independizarse y que ahora quieren que Veracruz les mande agua. Sí, eh, ese es, es, es, es, es, es Pero es un tema, insisto, climático, Oye, ah, Pero okay. además internacional, pero termino y es natural que también la importación de alimentos se encarezca, Erika, porque estamos viendo una guerra entre Rusia sí. y Ucrania, eh, Estados Unidos que no tiene petróleo, Ajá. este que le anda queriendo rogar a, a, este, a, a Venezuela que le, que le venda petróleo este los que quieren energías limpias están queriendo refinar otra vez petróleo, es decir, hay un encarecimiento internacional Nos, sí. eh, venimos de una pandemia, es, tenemos un conflicto internacional que está afectando div Alemania, diversas cadenas de producción claro, ¿no? no le va a dejar de comprar a Rusia ¿eh? y, y a una siérica en México no hay estallidos sociales uh -huh. En México no hay gente muriéndose de hambre. Hay momentos complicados, por supuesto, pero no hay un estallido social en el cual la gente salga y diga como los cacerolazos en Argentina, por ahí del 2001-2002, cuando la gente se quedó literal sin comer y salieron con cacerolazos a, a la calle. Pero ese es el resultado de una política social que se vio reflejada ayer. Eh, desprecia a la oposición los 15 millones de votos que se lograron, 15 millones de voluntades que fueron a votar eh, y, y créeme, insisto, y lo reitero, eh, habrá quien diga, no, es que los, movi los movieron los gobernadores, los movieron los diputados, no, a ver, fueron voluntades ciudadanas que acudieron a las urnas y, hay, y, y, y quien salió a votar o quienes salimos a votar, ¿no? que, que fuimos uh -huh. solos y nuestra soledad a votar, te dabas cuenta, yo que voto, a, la, la casilla está justamente atrás de, de tu casa, este, llegué y eran los vecinos formados, que iban caminando solos, que salían de misa. porque Puebla es un estado católico, es una ciudad católica. Ayer fue Domingo de Ramos. Muchos esperaron a salir de misa para ir a votar a la, a, la, a, la, a la revocación de mandato. Mucha gente de la tercera edad que ya no depende. Eso es bien importante, Erika, que ya no dependen de que los hijos los quieran llevar, que los nietos quieran llevar. Si quieren participar, pagan su taxi y van y participan. Y eso a mí me da mucho gusto porque es empoderar a una franja de la población, así como los jóvenes que, que también en, el, en los anteriores gobiernos eran despreciados y que, eran, que estudiaban y trabajaban, los famosos ninis les decían, de manera discriminatoria y despectiva. Hoy también tienen otros elementos, tratan de, insisto, de desvirtuar lo, lo que ha ocurrido, pero estas decisiones llevan a 15 millones de votos. Ahora, ¿qué, qué, qué significan 15 millones de votos? este, Que si hubiera competido Ricardo Anaya, por ejemplo, hubiera vuelto a perder con Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. O sea, ni, ni, ni, ni desplomándose, como dice la oposición, el, el voto de Morena, hubieran ganado. Mí me antojo, José Antonio Mitt tuvo poco más de 8 millones de votos, es decir, ninguno de los dos les hubiera ganado. Eh, y, y yo les diría no, que no se preocupen, porque hoy los vi muy enojados, ¿no? Están siguen sí, enojados, y que y la farsa, y el sí, teatro, sí. y puro show. Bueno, no, tranquilos, yo les diría, serérense, serérense porque este año hay elecciones... En seis estados de la República, y ahí también va a ser un termómetro. Quiero ver si los que se desgarraron hoy las vestiduras diciendo que la popularidad del presidente se ha desplomado. A ver si ganan Hidalgo. O ganan Oaxaca, que son países donde gobierna, digo, estados donde gobierna, sí. No, este, ya veremos. Si, si lo queremos llevar al terreno electoral, ya veremos qué pasa. Insisto, están muertos de miedo, porque 15 millones de votos. En otra lectura que también se hace, como una base como el voto duro de Morena, como el voto duro del presidente, ya lo quisieran el Rede para cualquier fin de semana. Entonces, por, pero por supuesto quieren descalificar el proceso por eso. Ahora, otra cosa que creo que es importante reflexionar, eh, primero que los mexicanos debemos ponernos y plantarnos seriamente y decir que la revocación de mandato quedó o llegó para quedarse. Exigirle al árbitro, a ver, eh, el INE eh, se construyó por generaciones de gente que luchó por, la, por el voto democrático, por quitarle el INE a las instancias de gobierno. Y creo que estos dos consejeros, eh, que además son muy mediáticos, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, eh, terminaron reducidos a lo que son. Ciro Murayama, un payaso y haciendo dueto con otro payaso que es grosso, pues es un payaso, ¿no? Haciendo dueto, ahí un, uno o dos. El árbitro electoral. Y Lorenzo Córdoba, que creo que lleva dos, tres semanas que medio entró un poquito en razón y guardó un poco más de silencio, pero igual, o sea, es, yo, yo decía, es que decía, es que es el árbitro y están atacando al árbitro. Pues sí, mm -hmm. cuando llegas a un partido de fútbol, regularmente en la tribuna, perdón por la expresión, lo digo con mucho respeto, pues aquí le mientan la madre es al árbitro, ¿no? Sí, claro. Este, y yo no he visto en ningún partido de fútbol que el árbitro se enoje con la porra. Y que se... entonces ya como me de la porra me voy con el uh -huh. equipo contrario este, a okay. hacerle los goles. Y eso lo que hicieron Ciro Murabellama y Lorenzo Córdoba durante varios meses. Yo creo que empezaron a olfatear en las últimas semanas que esto iba a ser un proceso, a pesar de ellos, exitoso. A pesar de que pusieron un tercio de casillas comparadas con las del 2018. Solamente la tercera parte. En las secciones, además, está documentado en las secciones donde al presidente el del 2018... Le, no había tenido los mejores resultados, son, son, son mañosos, no entonces lejanas, ayer todavía recibíamos llamadas de amigos de Canoa, de Asumiatla, de la Resurrección, que dicen oye queremos ir a votar pero están muy lejos las casillas, bueno dije pues quien pueda acérquense y quien no pues en esta ocasión nos va a dar mucha pena que no puedan ir porque es muy lamentable que pusieron casillas alejadísimas, ¿no? gente de San Pedro Cholula que me decía, oye, es que la casilla siempre había estado en la escuela y ahora quién sabe dónde la pusieron, en, mm -hmm. en ubicaciones que no eran tradicionales, es decir, el árbitro sí se metió al a, la, a la cancha a quererle hacer los goles a los contrarios, creo que Lorenzo Córdoba hace dos o tres semanas olfatea que no le va a salir, se baja de la polémica, pero Hiro Murayama, que anda muy envalentonado, insisto, terminó haciéndola de payaso junto con Broso. Uh -huh. Esa es el, la estatura que le dieron, que la oposición le quiso dar al árbitro electoral. Y es lamentable. Creo que lo que viene después de eso es una profunda reflexión de qué va a pasar con la, con, con la autoridad electoral. Porque creo que sí termina desgastada. Termina desgastada... Eh, también porque no es capaz de establecer los lineamientos claros de lo que es una veda electoral uh -huh. O sea, hay muchas quejas eh, de un lado y de otro de que se violó la veda electoral uh -huh. Bueno, pues yo pongo el ejemplo de Puebla Presidente municipal que durante todo el proceso que se marcó para la revocación de mandato Anunciando obras todas las mañanas Y ya abrimos esta calle y ya fuimos a cortar este arbolito. Es informativo informe. también oh, Bueno, pero sea, la veda electoral como se marcó no permitía eso pero se hizo, uh -huh. es decir, falló el árbitro, falló el árbitro. Es que, a ver, eso de la veda ni de, debería de suprimirse. Porque... Lo puso el árbitro, o sea, sí, a ver, Ajá. coincido y, y, y consideramos que las vedas a veces son excesivas, pero qué pasó en el 2018, este, uh -huh. pero en el 2021, 2018, 2019, 2021, este, 2021 que hubo elecciones estatales, por ejemplo, el ayuntamiento de Puebla, se le estableció cuando hubo elecciones municipales en Hidalgo, se le, estableció, se le establecieron restricciones porque había municipios que colindaban entre Puebla y, sí, e Hidalgo, sí, sí, entonces sí. no podían invadir las... Este, eh, los noticieros o la, la, los espacios radiofónicos que tenían audiencia, uh -huh. tanto en, como en Puebla. Entonces, para evitar sí. que hubiera alguna influencia de cualquier naturaleza, había veda electoral para, para el municipio de Puebla. Okay. Es decir, sí han sido exageradas, pero con esas reglas nos ha tocado jugar. Y en esta ocasión, todo el mundo se dedicó a, a, este, uh -huh. a violar las reglas porque tan violatorio era promover la revocación de mandato. Como violatorio era no promoverle y pedir a la gente que no saliera a votar. Y nadie está hablando de eso. Ya. El, el Preanredé lo que hizo fue también este, campaña en contra de la revocación de mandato. Y eso también era violatorio de la, de la, de la veda electoral. Es decir, pero ese es el resultado de que se le perdió el respeto al árbitro. Uh -huh. El árbitro, insisto, desafortunadamente quedó reducido a un bufonazgo. Este, y cuando toman como referencia intelectual a, a Broso, digo, tal vez Víctor Trujillo tenga, este, sea un tipo muy talentoso. Ay, ese cantador. Es un tipo muy talentoso, pero su personaje es un payaso. Sí. Y quien se le cree, de veras, que Broso es una referencia intelectual, pues se, pues, se equivoca, ¿no? O sea, si se equivoca, pero Brozo es para divertirse, es sátira política, es, uh -huh. este... Es algo que hacía todavía con mayor este hacían con mayor relevancia en las carpas en uh -huh. los 80, en los 90. ¿no? Él rescata toda esa escuela de palillo, de, este, de Héctor Lechuga, de todos ellos que sí. hacían sátira política. este Y me parece que no la hace mal, pero es eso. Hay que entender que esa es la dimensión de los argumentos que a veces la, la derecha... Toma como, como referencia para, para este tipo de argumentos. Entonces, creo que ese es el balance. Creo que es una. Por eso estamos contentos. Estamos contentos por el presidente. Porque eh, también él lo dice mucho. Amor con amor se paga. Y ayer 15 millones de personas fueron a respaldarlo. Y eso nos emociona este porque es el resultado de insisto de estas decisiones por las que se votaron en el 2018. De acuerdo. Más allá de todo lo que ha pasado. Y el otro, por un mecanismo de democracia, Erika, que insisto, no tenemos que renunciar a él. Qué bueno. A ver, y te lo digo yo que participo en política. No sé dónde va a estar en dos años, a lo mejor en mi casa o dando clases, no lo sé. Pero como ciudadano, como ciudadano, por supuesto que quiero que haya un mecanismo para correr a los gobernantes eh, autoritarios, corruptos, mentirosos, ineficientes, porque bajo el argumento de ah, me eligieron por tres años, me eligieron por seis años, tenemos funcionarios municipales como los de ahora que se creen dueños del gobierno, dueños de la, de, del presupuesto y que no le rinden cuentas a nadie y no, tiene que haber mecanismos para que el pueblo ponga y el pueblo quite. Es como en el sector privado, Erika, a ellos que les gusta mucho hablar de la empresa privada, alguien que no da resultados, los corren, ¿eh? Así es. Los corren de inmediato. Entonces, creo que la revocación de mandato es una magnífica oportunidad para la patria, para, para los mexicanos. Lamento mucho que por mezquindades políticas eh, haya mucha gente a la, que, a la que quiero, admiro y respeto intelectualmente, pero por mezquindades políticas se suban a esta ola de, de, de descalificarlo. Tal vez porque tengan miedo de que, claro. insisto, el pueblo en algún momento logre revocar. Ojalá que ocurra, eh, ojalá que ocurra. Bueno, a ver, Ajá. en Estados Unidos... Existe también el famoso impeachment, ¿no? Sí, que sí, es una sí, suerte sí, sí. De revocación de sí, mandato sí, igual, sí, sí. pero no pasa por el, por, el, por el consenso popular, pero sí pasa por, por las cámaras este, de representantes eh, y el Senado este en Entonces creo que es un mecanismo que no debería apreciar nadie, quien se precie de, de gustarle la política, quien se precie de querer participar honestamente en esto y quien se precie de querer hacer las cosas diferentes. Digo, porque si este queremos y estamos convencidos de crear unos gobiernos, pues lo primero que tenemos que pedir al ciudadano es este que, que te, te acordarás que hace algunos años en Puebla alguien asumió ese y que también fue un hitazo porque la gente quiere tener esa posibilidad. Si cumplo o me voy, te acuerdas? Que decía este, creo que era el finado Moreno Valle, ¿no? Uh -huh. Que estableció una serie de resultados y cumplo me voy, después maquillaron las cifras y ajá. nunca se fue, ajá. ¿no? Porque era una, una, una suerte de, de voluntad, y además son cargos irrenunciables. Sí fue él o fue Tony. No, fue, creo que fue Moreno Valle, ¿Sí? cumplo, me voy pues una suerte de voluntad. Sí, sí, después sí. maquillaron, como era su costumbre, sí, y, cierto, y, este, y, no, sí y terminó cierto. por no irse porque era una suerte de voluntad, y además no estaba previsto en ninguna parte de la ley la claro. posibilidad de la renuncia. Claro. Pero ahora sí, que, que quede claro, que quede establecido y que los ciudadanos podamos, insisto, organizarnos para, mm. para, para modificar este, este a, a los gobiernos que no funcionan. Entonces, creo que por eso estamos contentos, estamos este, alegres. Hemos tenido que estar debatiendo prácticamente todo el día porque, insisto, es muy, muy triste <risa> que, que, que por mezquindades políticas se reduzca claro. algo así. Pero muy contento porque, vuelvo a insistir, que 15 millones de personas han dicho al presidente aquí estamos. Es, no, es, no es cosa menor. ¿eh? Ya lo quisieran cualquier partido para... Para un fin de semana. Ajá, esa frase me gustó. Oye, Leobardo Rodríguez Juárez, a ver, ¿qué significa esto? O sea, estos, eh, esta consulta y sus implicaciones en Puebla. Porque, bueno, esto es un mosaico nacional y hay lugares en donde, qué bárbaro, o sea, Morena arrasó, o sea, la participación, pues, ¿no? De, de Morena se vio muy fuerte. Ahora, ¿cuál es tu consideración de la participación de los morenistas, de los pro-AMLO? Pro 4T en Puebla Te lo pregunto porque eh, Puebla ha pasado por muchos matices De ser uno de los bastiones preferidos del PRI no Que era inamovible el PRI Puebla era PRIista Pasó después a ser panista Y ahora pues ya no se sabe A menos la zona conurbada pero, en, en, el, en las pasadas elecciones Pero, pero fíjate que es en, esa, en esa consideración Erika Puebla siempre ha sido López Obradorista Uh -huh. López Obrador ganó en el 2006, López Obrador ganó en el 2012 y Paul López Obrador arrasó en el 2018 uh -huh. Ahí está, Puebla es López Obradorista desde hace 20 años uh -huh. Si este, sí es cierto, en los niveles locales y siempre lo he sí. también argumentado eh, Hay otro tipo de preferencias o ha habido otro tipo de preferencias, pero en el 2018 también eh, More, el presidente, sí, el presidente ha razón. razón pero Puebla ha sido López Obradorista. Eso es este Oye, pero ¿qué, qué, ¿qué va a pasar cuando en el 2024 ya no va a estar en la boleta? ¿Qué va a pasar con Puebla? Es decir... Faltan dos años, faltan muchas cosas, faltan las elecciones, ¿no? Las, las que ya vienen. Las en de este año, estados. que son seis, que son estados muy importantes, estados muy importantes. Muy importantes es muy bueno. en donde Morena parece ser que lleva la Pues mayoría. cuando menos en las encuestas dice que cinco sí. de seis. Eh, nosotros también preferimos tener muchas reservas de las encuestas, uh -huh. porque regularmente claro. las cucharean, ¿no? Sí, pero a ver, mi pregunta es la siguiente. Pero, pero va muy bien, va muy bien. El sentido social es que va muy bien Morena. Ajá, exacto. Eh, esta consulta. Eh, la interpretación de los números solo hay una. Eh, y Puebla sí fue muy participativa. Casi un millón de votos. Casi un millón de votos, incluso el presidente cuando hizo su lectura y tocó Puebla, pues casi casi como que aplaudió, dijo muy bien Puebla, eso fue lo que él dijo. Entonces, esto eh, significa algo realmente para Puebla. Puebla se está transformando. En, en, en, en Morenista, eh, eh, o, o es muy pronto, eh, tú como analista frío de los números que eres, ¿tú cómo ves esto? Yo, yo, yo creo, insisto, que, que es el resultado de que Puebla es López Obradorista, y una vez más lo demostró. Puebla es muy leal a Andrés Manuel López Obrador, Puebla ha estado, este pero ya no va a estar en el 24. Estamos hablando de la revocación de mandato. Ahorita construimos el 24. Okay, okay. El 2024. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué debemos hacer para quienes simpatizamos con el movimiento que funda el presidente? Que además el presidente mantiene una sana distancia con, con Morena. Y, y creo que eso es eh, también muy loable. Ay, no. Son así como a ver. No, no, A ver, yo, sí. yo te pregunto en, desde que es presidente de la república. ¿A cuántos eventos de Morena ha ido el presidente? Y hace poquitos años... Entonces sí, sí. les ocurría Consejo Político del PRI y ahí sentaban ah, claro, a Peña claro, Nieto claro, sí, claro. Consejo Político, y ahí está no, el presidente ha sido muy respetuoso es que el presidente uh, es Morel es sí, 4T, claro, o sea. por, por supuesto es la inspiración o sea, yo, yo el otro día me invitaron justamente en el partido a hablar este, sobre la administración pública en la 4T y para, para construir la, la charla me remonté desde el primer libro del proyecto el primer proyecto alternativo de Nación y eh, concluía yo con la mitad del camino por supuesto y previamente economía moral del, también del propio presidente y en economía moral se remontan a los orígenes que marcan la, la forma de ver la política del presidente la forma de ver la política social del presidente, la forma de ver la, la conducción de un gobierno del presidente y, y realmente Erika, tiene esa es la inspiración de los valores de la 4T, creo que en la medida que Morena eh, cuide mucho los perfiles que, que ponga a competir para los próximos procesos electorales es importantísimo uh -huh. eh, los morenistas debemos entender que en el 24 debemos competir con lo mejor que tengamos con los mejores perfiles con las mejores mujeres con los mejores hombres para que porque vamos a enfrentarnos a una pelea muy dura muy difícil va a ser eh, vamos a volver a poner en la balanza dos proyectos de nación, un proyecto eh, inspirado en los valores de la cuarta Transformación. Y yo cuando ha sido muy difícil en estos meses hablar eh, y tratar de contrastar con el gobierno panista de la ciudad, te lo digo claramente, porque pues ellos también se defienden, pues es normal, no, pues no estamos jugando solos. Eh, pero yo sí les digo, a ver, ¿cuál es la diferencia sustancial? Si me dijeran, ¿cómo, cómo marcarías la diferencia entre el gobierno de izquierda, de Morena, del municipio, el, el pasado trienio con el actual? Si comparábamos los, pres, los, pres, los, los tres, seis primeros meses que ya estamos, el primer uh -huh. medio año, yo les diría, hace tres años nosotros ya hablábamos de haber implementado un programa o un plan de austeridad republicana. Eliminamos este gastos superfluos, uh -huh. quitamos privilegios a los primeros, a los niveles de primer nivel. Estábamos implementando ya un programa municipal anticorrupción, en el cual se incluían eh, mecanismos de transparencia proactiva, de intervención directa de los ciudadanos. Se estaba implementando ya un, un este, asignación presupuestal por métodos participativos en colonias, juntas auxiliares, rancherías. Estábamos implementando la licitación más transparente de la historia del ayuntamiento. Y nos decían hace unos meses ¿Y de qué sirvió? Que este, en tiempo real este eh, transmitieran algunas fases y de por sí o siempre hacen chanchullos, les digo, no, eh. ¿De qué sirve? De que tú pongas una cámara ahí y le digas al ciudadano, estamos eh, abriendo los sobres donde están las propuestas técnicas, las propuestas económicas, este, de los participantes. A ver, cuando hay mano negra, y eso está, a ver, ustedes pueden googlear, este, buscar en YouTube eh, cientos de intentos de experiencias de transmisión en vivo de, de, de, de, de, de este tipo de procedimientos. Y cuando hay mano negra, pues el empresario que compite eh, de manera honesta, de manera real, se inconforma y grita y rompe los papeles y les avienta y les dice corruptos en la cara. Por eso no era un proceso tan simple y tan sencillo. Pero al, al, al haber tanto interés eh, y, y lo platicamos con, la, con la, en la entonces presidenta y era una convicción personal y nos acompañamos muy bien con la entonces este, Comisión de Transparencia de, de los Regidores y dijimos vamos a hacer la primera, trans, la primera transmisión en tiempo real de una licitación, que además es una buena práctica internacional. ¿eh? Entonces, acabar pronto, ¿eh? o sea, si nos vamos en comparativa de estos puntos y hoy hablamos de un gobierno opaco, corrupto, mentiroso, que nada más anda sagrando a los poblanos con multas, multas y multas, derechos, derechos y derechos y quieren cobrar por todo, quieren concesionar todo hoy me, me sorprendió mucho al secretario de turismo, eh, de este que además me parece que es un hombre de lo, de lo más rescatable del gabinete municipal, decir que quieren concesionar espacios en el centro histórico, o sea, es decir, es, es, es, si nos ponemos en esa en esa en en ese contraste, vamos a encontrar lo, la respuesta que me, que me pide Serica. En la medida que los gobiernos, o quien aspira a representar a Morena en el 24, inspire la oferta política en los valores de la cuarta transformación, que se reducen a tres, no mentir, no robar y no traicionar, y los lleve realmente a un programa de gobierno, inspirados en estos valores que, que, que al final nos inspiró el presidente López Obrador desde el 2006, creo que se va a lograr, eh, eh, ganar la, la, la, la confianza, confianza ciudadana y que los que hoy ocupamos un cargo de elección popular sigamos manteniendo cercanía con la base, cercanía con, con, con, con la gente, que no perdamos la dimensión de lo, los problemas que están ocurriendo y que también yo les diría a mis compañeros y compañeras de partido, es muy temprano para pensar en el 24%, yo veo a, muchos, a muchas personas distraídas ya pensando: ¿y quién va a ser el candidato a gobernador, candidata a gobernadora? ¿Quién va a ser el presidente municipal? ¿Quién va a ser los diputados? A ¿Quién va a ser senadores? Espérense, todavía es muy temprano. O sea, primero eh, encarguémonos de hacer bien las cosas, eh, sigamos esforzándonos porque la gente vea este contraste de gobiernos, porque hubo muchos señalamientos al anterior gobierno municipal. Pero insisto, línea por línea, línea por línea, podemos debatir qué habíamos logrado en seis meses. Hace tres años y que han logrado seis meses en este gobierno. Uh -huh. Y con una diferencia sustancial además, ¿eh? este gobierno ya es su segunda vuelta. Este gobierno ya es su segunda vuelta. Uh -huh. Hace tres años se nos acusaba de inexpertos, de desconocedores del tema, de que habían llegado unos improvisados y aún así eran seis meses. Que te pongo estos resultados ahí en, en, en, en nada más como, como muestra, pero podemos analizar línea por línea. Bueno, se había dado un ya un pago importante a la deuda pública dejamos un, un, un ayuntamiento sin deuda dicen es que pagó Claudia Rivera pagó la deuda y, y sacrificó servicios públicos, no no dejamos un gobierno sin deuda justamente para que no tuvieran esta presión imagínate que el actual gobierno municipal dijera es que debo tantos millones y entonces tengo que pedir prestado para pagar lo que debo y para hacer este, acciones, no, no deben nada ¿eh? entonces Creo que esa es la ruta que deben seguir, hablo del caso Puebla, quienes aspiren eh, a competir por, bajo las siglas de, de Morena o bajo esta coalición de Juntos Haremos Historia que, que, que ha agrupado en estos últimos años al Partido del Trabajo y, y que en algunos eh, eh, también procesos recientes a, a, al Partido Verde Ecologista, que vayamos en esa ruta de no traicionar al ciudadano porque afortunadamente, Erika, hoy el ciudadano ya mide, ya se entera. Ya sabe por qué se enoja y por qué no se enoja. Y ya sabe cuando un gobierno lo está haciendo, lo está haciendo mal. Más allá de lo que digan las encuestas cuchareadas y pagadas, ya hoy el ciudadano ya tiene una forma de medir a su gobernante. Y cuando encuentra la calle sucia, cuando no lleguen las patrullas, cuando se está enterando de manera permanente de los síntesis de inseguridad, cuando ya no hay esa empatía de, de, de, de, de, del policía municipal para, para con el ciudadano y entonces llegan y lo primero es este, infraccionarte y multarte, cuando te quiero cobrar por todo y no hago nada, ya el ciudadano tiene una medición y creo que esa es la ruta que debemos trazar el 2024, pero pensando en esto, en un proyecto. Yo lo decía el año pasado cuando estábamos en campaña, porque a veces, eh, y, y no solamente eh, un grupo político en particular, si a veces los grupos políticos o los actores políticos eh, tendemos a ser muy quisquillosos cuando o como, como dijera, ahora que estamos en Semana Santa, como dijera la, la parábola de ver la paja en el ojo ajeno y no en el propio, ¿no? Uh -huh. pero yo le decía claramente eh, en campaña, este, cuando había algunas discusiones acaloradas, a ver, esto no se trata de una persona. Es un proyecto, es, es, es el movimiento de regeneración nacional. Sí. Y si estamos queriendo afectar a una figura, porque nos cae bien, porque nos cae mal, por lo que sea, y estamos queriendo entregarle la ciudad a la derecha, vamos a pagar las consecuencias. Y en octubre, lo seguíamos repitiendo, afortunadamente han sido tan malos para gobernar que ya nos tranquilizamos un poco. Pero es la irresponsabilidad, la irresponsabilidad de no fortalecer a los gobiernos emanados del movimiento, de ser prudentes, de ser responsables y de ser leales a la izquierda poblana. Ahí la historia de la izquierda poblana se construyó con mucha sangre, Erika. Eh, con sí. muchos muertos sí. con muchos compañeros que ya no vieron triunfar al eh, movimiento y por supuesto que todos los que en algún momento hemos participado eh, tenemos áreas de oportunidad y tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir eh, este reconfigurando nuestra forma de hacer las cosas todos eh, sin excepción pero creo que en la medida que entendamos eso que para que haya 24 y para que haya 28 y para que el movimiento este movimiento inspirado en los valores de la 4T siga vigente tenemos que ser generosos trabajar todos por el partido, todos y todas por el partido. Y ya, la, ya llegará el momento en el que el partido tenga que elegir a los mejores cuadros para competir. Este no es el momento. Y creo que lo que ha ocurrido ayer es una gran reflexión. Quien crea que lo que ocurrió ayer es por... Eh, eh, por la la, la, la, la, la, el encuentro de los diversos grupos en todo el país que participa en Morena, creo que no está viendo bien las cosas. Como bien lo dijiste, el resultado de ayer es hay un solo responsable y se llama Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador está, va a seguir estando hasta el 24, ya lo dijo, después del 24 va a pagar el celular. Y entonces quienes simpatizamos en esto tenemos que ser muy prudentes y muy inteligentes para evitar que regresen estos grupos de poder que ya les surge. Yo, yo los veo en serio eh, con una urgencia de volver, más allá de, de tratar de transformar la realidad social, de regresar al poder, por algo será, ¿no? Bueno, todos sabemos por qué, pero bueno, es, es, es básicamente como vemos la ruta hacia el 24. Oye, y precisamente hablando de la ruta hacia el 24 en el estado de Puebla, eh, también la consulta dio de qué hablar en el sentido de que también en la 4T, aquí en Puebla, hay dos grandes grupos, ¿no? Los... Barbosistas, ¿no? que simpatizan Obviamente con el gobernador Y los antibarbosistas, que ahí caben todos Incluyendo a Nacho Miera Alejandro Armenta y, y a, a Claudia Rivera, en fin A todo mundo, ¿no? Y que, bueno, hay algunas eh, Columnas, algunos titulares De algunos periódicos en donde comentan Esto, ¿no? Que, este, que Realmente el que apoyó fueron Los barbosistas, y los otros Dijeron que no, que los que no, y revés. así Y así se trae, ¿no? <risa> Eh, esta, no, estos dos grandes grupos, eh, que están en constante pugna, choque y se balconean, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que pudiera desenvolverse para el 24? Eh, ¿Perjudicando al partido? ¿Se puede erosionar? O, eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el procedimiento entre estos dos grandes grupos? yo te diría que creo que lo hemos comentado en otro momento es natural es normal que haya divergencias y que bueno que haya diferencia imagínate que aspiráramos como morenistas a tener esa visión hegemónica que es uh -huh. esa disciplina que se pedía en el PRI no te acuerdas que uh -huh. la disciplina sí, sí, sí, férrea sí. con el partido no eh, o con el Moreno Vallato igual que les pedían si Moreno Valle salía decía sí blanco todos no, no no eso ya ya pasó Creo que también eh, la forma de, de Morena de entenderse como gobierno este, ha ido en ese sentido. Hay divergencias, hay diferentes puntos de vista, por supuesto. Pero hay un centro que nos identifica y que nos une, que es Andrés Manuel López Obrador y Morena. Eh, yo, yo estoy convencido y así, así lo pienso y, y quiero, quiero pensar que así va a ser que la ruta hacia el 2024 nos tiene justamente que encontrar en este centro de gravedad, porque si, si no lo hacemos así, si empezamos justamente con estas actitudes de que si no me dan uh -huh. mi candidatura me voy, entonces nunca fueron leales. Ayer leía una, una frase eh, que me encantó, bueno, no hace si ayer o el, el sábado, una frase que me encantó y dicen, si alguien que se dijo leal, un soldado que se dijo leal, mientras recibía su denario, se mantuvo leal y después cuando lo dejó de recibir ya no fue leal. Entonces es que nunca fue leal. Entonces si eres leal con Morena porque te dan una candidatura o porque te dan un puesto y después ya no eres leal porque no te lo dio hoy, porque ya me hice berrinche, y ya me fui. Entonces nunca fuiste leal al movimiento. Y entonces creo que va a venir bien que en estos meses que vengan quienes vayan sabiendo que no van a competir, pues mejor que se vayan. Pero eso va a pasar en todos lados y en todos los en movimientos políticos, todos los, en todos los proyectos políticos, siempre existen diferentes puntos de vista. Por supuesto que eh, eh, a veces son dolorosos porque, porque son los mismos de casa los que están queriendo eh, imponer o, o plantear sus, sus visiones, pero creo que vamos hacia un rumbo este, común. Entonces, no, no me preocupa porque pasa siempre en la política, pasa siempre en los movimientos pero llegamos a un punto de confluencia. Ahora, eh, es muy o es más fácil hacer campaña por López Obrador eh, y eso lo debemos entender. Lo que hicimos en este proceso de revocación de mandato, pues la teníamos fácil, tenemos el mejor candidato. Entonces, este, todos, todos, todos, todos los que eh, llamamos, invitamos, eh, los que llevaron una persona, los que llevaron 10, 20, 30 este, convocaron y hablaron con ellos en estos meses para invitarlos a, a participar en el, en, el, en el proceso pues les, la teníamos sencilla ¿no? es muy sencillo uh -huh. hacer campaña por López Obrador en el 2024 por eso insisto, tenemos que elegir a los mejores cuadros porque vamos a tener que hacer campaña por ellas y por ellos y creo que eh, a ningún movimiento político por más noble que sea, por más valores que tenga como es, es la cuarta transformación, esta confrontación, este, esta posible efervescencia anticipada y nada la ayuda, entonces no nos preocupemos, es natural que haya diversas formas de ver eh, al mismo partido, pero todos estamos aquí en el mismo movimiento tratando de eh, lograr lo mismo y yo insisto, lo que quiero es que Morena gane, ya logramos que el presidente ganara... Ayer, yo ahora la siguiente meta es que en el 24 los candidatos y candidatas de Morena ganen y que ganen bajo estos principios, porque sí debemos exigirles, sean del grupo que sean, de la visión que sean, donde les guste participar, este, mira el presidente también dice con mucha frecuencia, mi pecho no es bodega y creo que todos debemos asumirlos así, pues no somos monedita de oro, no, este, habrá quien le caigas bien y habrá quien le caigas mal pero que nunca nos alejemos, insisto, de los valores de la 4T. Podemos ser simpáticos, podemos ser simpáticos, podemos ser este, eh, agradables, podemos no ser agradables, eso es lo menos relevante. Lo más importante es que nos conduzcamos con los valores de la 4 transformación. Y entonces yo les decía, eh, porque fue con jóvenes ahí en el partido, creo que lo que tenemos que hacer como militantes de un movimiento es, o de un partido es, ser muy exigentes con los cuadros y los perfiles que nos están queriendo presentar. Y el primer examen es... Te conduces con los valores del la 4T, austeridad republicana, cero eh, tolerancia a la corrupción, no mientes, eres leal al partido, eres leal al movimiento, eres leal al presidente. Y en función de eso, creo que vamos a ir limando muchas diferencias que puedan existir. Pero que digo, no son, no, no son inéditos. ¿no? Ahí, digo, pa, eh, los mismos que dicen eso, que están peleando fulanos contra perenganos, pues son los mismos que se traen también un pleito y se deschongan entre el Congreso y el Palacio Municipal y la Casa de Bogambilias y son exactamente los mismos. Entonces es natural que haya este tipo de conflictos, pero creo que es mucho más grande el movimiento, es mucho más grande el proyecto y llegado el momento estoy seguro que vamos a encontrarnos todas y todos para que Morena no solamente gane en el 24, tiene un compromiso y una obligación que es arrasar y contribuir al proyecto nacional porque Puebla, insisto, ha sido López Obradorista y tiene una obligación contribuir, como lo hizo en esta consulta, para que el proyecto López Obrador tenga trascendencia, no es un proyecto de seis años. Y también parte, Erika, de entender otros los principios de este movimiento, que la lucha no es por cargos, no es por cargos, quien también este, piense que este movimiento es para ver qué hueso me toca, como decían los clásicos este, de la política añeja, está en el lugar equivocado está en el lugar equivocado y aquí eh, ha demostrado Morena y, y sus militantes que hay que caminarle, que hay que trabajar, hay que hablar con los compañeros, hay que hablar con las compañeras, hay que explicarles y ya veremos qué pasa, no eh, y hay que partir con esa lógica. De acuerdo, pues Leobardo Rodríguez Juárez, muchísimas gracias no, por gracias estar a ti, aquí ella. en Los Conjurados, bueno, me, me, me, me decía mi productor, oye, pues 20 minutos tienen que durar porque entonces las redes, sí, sí, está bien 8 y 20. no, no, bueno es que no contaba con Leo, es que la plática se pone muy buena, lo siento me van a regañar, bueno, pero así es esto, de verdad, muchísimas gracias por no, estar gracias aquí. Erika, como siempre muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a tienes que venir, sí, sí, más sí. seguido porque los chismes están muy buenos contigo, sí, Te no, no, eh. de todo ya, ya no hablamos de los polis que se estuvieron peleando. Es lo que me dices? Terrible, terrible. ¿Pero, ¿Pero quién se peleó? ¿Qué poli con quién? Eh, un, al parecer, un presunto elemento de la Guardia Nacional con Ajá. dos eh, elementos de tránsito municipal. Eh, se entiende o se sobreentiende en el video que los elementos de tránsito eh, quisieron levantar una infracción. Si me preguntas por lo que vi, creo que el, el elemento de Guardia Nacional efectivamente estaba infringiendo el reglamento de tránsito. Okay. Pero hay una parte que no se ve en el video, que es el principio del pleito, ¿no? Mm -hmm. Y creo que el eh, que los compañeros y compañeras de tránsito tengan esta obligación de reportar este, cierta cantidad de infracciones, está desbordado el CAM, este, la propia Secretaría de Seguridad ha reconocido que duplicaron las infracciones. A ver, por supuesto que no solamente los poblanos, en general, yo creo que es un tema mundial, eh, la infrac las infracciones de tránsito son muy frecuentes uh -huh. y hay que aprender a medir la, la gravedad de la infracción. Y la resistencia del infractor Porque uh -huh. se está infringiendo y, y hay un primer llamado Muévase Y se mueve Bueno, creo que es a lo que me refiero con empatía Pero si llegas Y antes de una primera del tratamiento Estás infringiendo el reglamento Porque es reglamento, no es ley Ojo, eh Dicen que está infringiendo okay. la ley No, no, es reglamento okay. No es ley sí, y, sí. No, y no, lo, y no le, le llamas y no se mueve uh -huh. Bueno, pues le retiras la placa Para que pague su multa sí, Como claro. debe ser, ¿no? Sí. Creo que no está ocurriendo Están llegando quitan la placa y el, el problema es que ponen en riesgo a los compañeros de tránsito también, o sea, yo no los culpo a ellos, al contrario, pues ellos arriesgan, arriesgan Dios, el, el, el su trabajo. ¿Pero qué? ¿Se agarraron a moquetazos? Ahí Empujones, mío. yo ah, creo que también ante eh, la furia del, del, del elemento, que insisto, es terrible también lo que hace, este, se, se contiene, o sea, se contiene, pero se pelea con la compañera, se pelea con el compañero y ellos también empiezan ahí como a bailarle tipo cantinflas, ¿no? Para los, los puñetazos, no está bien, o sea, no está no, bien porque, no, porque la violencia solamente genera más violencia, pero creo que se está generando este eh, ambiente de crispación, de, de, de, de mucha molestia, porque además es pagar la multa, y formar cuatro horas al campo. Hay testimonios de gente que ha estado cuatro horas formados para recuperar ya me pasó. la, la, la, la, la placa Yo tuve seis. Yo tuve seis. Yo ya pagué. Entonces, sí, ya me pasó. Pero bueno, es, son cosas que pasan. Es viral, es viral. No, es es es viral. Eh, eh, eh, veo una línea como queriendo. Este. Irse contra el policía de la Guardia Nacional, elemento de la Guardia Nacional, por supuesto que es responsable y más uh -huh. de, esa, de, de, esa, de, de, de esa furia desbordada que no debiera ocurrir en un policía pero también creo que los compañeros elementos de, de, de tránsito municipal se equivocan porque después de eso viene la provocación. O sea, si hay o sea si hay un encontronazo, si hay una reacción violenta de, de, de la Autoridad de Guardia Nacional, pero también los compañeros siguen en, en la confrontación y creo que en ese tipo de situaciones debe romperse la confrontación. Ellos, ellos conocen mejor sus protocolos, justo para evitar que alguno de, los dos, de las dos partes corra riesgo y creo que los elementos de tránsito y al romper el protocolo de atención a la situación de esta naturaleza corrieron riesgos innecesarios. Yo creo que el de la Guardia Nacional sabía hasta dónde podía hacerle, porque eran puros empujones, no era una... una o sea, te digo, o sea, había gritos y todo, pero no hubo realmente un puñetazo o algo. O sea, creo que se guardaron los dos, las dos partes, pero creo que los compañeros de tránsito sí llegaron a ponerse en riesgo eh, innecesario. Eh, afortunadamente creo que no terminó más que en eso, en el escándalo, pero creo que es parte de la mala estrategia que se está siguiendo en materia de seguridad en todas sus vertientes, incluida la seguridad vial, de acuerdo pero bueno, son de las otras cosas, bueno. y lo de Margarita de la diosa de la cumbia, ah, que. no, no, bueno y lo de las esculturas, y lo de las esculturas pero bueno, ya que, ya que salió a presumir el baile que también se van a presumir cuánto costó, eh. Insisto, los poblanos y las poblanas ya sabemos cuánto no, cuestan o sea, las cosas. Entonces, 3 millones y medio es un costo muy elevado. Es una la nota, eh. Bueno, pues ya, pues al menos Margarita, mira, ya la hizo. Ojalá fuera Margarita. Ojalá fuera Margarita. Bueno. Muchísimas bueno. gracias, mi querido Leo. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos Muchas y todas. Muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Seguro si sí le vas a dar like y compartir. Échate un clavado ahí al portal de los conjurados y síguenos en nuestras redes sociales. Besitos. Muy buenas noches. Bye. Soy Alejandro Cañedo Priesca, Secretario de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla y este fin de semana es el primer fin de semana largo en el cual tenemos muchas actividades para que disfrutes la ciudad de Puebla Patrimonio de la Humanidad, tu patrimonio Por eso cuenta que el sábado tenemos Noche de Museos Primera Noche de Museos del Año en el cual participarán los principales recintos de la ciudad así como también tendrás la posibilidad de recorrer la Catedral de Puebla la Biblioteca para La foxiana, la Capilla del Rosario. Y sobre todo, comer en el mejor lugar de México. Porque Puebla es la cocina de México. Sí, cuenta con que tenemos todas las condiciones para que a través de las mismas restricciones que hay por la pandemia, puedas disfrutar la ciudad de Puebla. Con sana distancia, con gel, con medidores de temperatura que estén muy bien puestos para que estés tranquilo. Y recorras y sueñes... En la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Puebla